Sí, es una jornada sí, muy abundante y, acá, y por tío, lo tanto hacia lo ancho, ofrece sí, para mucho atractivo a, a, a las especies. ¿no? Así que se dio muy bien la pesca. Eh, luego y estuvo igual, en la primera o sea, semana de enero a la estuvo peca, cerrado el bueno, parque no y a volver, partir del 6 reabrió de sí, vale. ya con eh, la Buenos Aires Playa, donde ofrecen al, al turismo eh, una playa y juegos acuáticos para la Ya hay muchísimas funciona eh, no le ponen la caneta pues donde se puede pescar en todos tres. lados eh, mira que cañita pena, leo pero bueno eh, el pique estaba muy bueno ahora que bueno la... eh, sí. le dejamos estas <risas> imágenes de una pesca la traje en el bolsillo la caña esta. gratuita costera es de Veremos cubete, sí. más adelante a ser verano lindo. podemos volver a concurrir y falta claro, bueno, pesca alguna otra nota es pesca para los niños aquí nomás en capital federal la meten en cualquier lado esa cañita este es el que este es realinado se le dedicamos a Bati que este esté realinado ya estamos con León Nico esta vez con caña bien livianita ¿te gustó? pero sacamos el más grande el más grande con la más chiquita bueno va para el agua dale.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 El sí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 Escualo Oficial Hola amigos de Pescadores ¿Cómo les va? Bueno, queríamos mostrarles algo de remeras Remeras todas con filtro solar Ahora que estamos en pleno verano Que el calor está muy fuerte Tenemos toda la línea de las remeras acuarela Que son remeras tipo urbanas de manga corta Con diferentes diseños Diseño de dorado, diseño de yurubí Diseño de taradira, hay diferentes modelos También la nueva línea de Nia extrem, Son remeras con cuello redondo Manga larga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 <risa> ¿Pero está enganchado con una línea? ¿Y entonces? No, está loco. Ah, qué no. que no. ¿Qué tenía este sabalote? Una polenta. También tenemos modelo oficial de parque de los niños. Pescadora, y sábado, todo, todo, todo Bueno, acá estamos con León, un gran youtuber, amigo de la pesca acá en Parque de los Niños. Nos va a enseñar su truquito. ¿eh? Arinado. Arenado dulce con dulce de patata. ¿no? Después, comida para pollo bebé con alguna polenta, con cualquier cosa, con galletita, galletitas. ¿Rompí de supermercado? Pues, sí. Eh, rota, galletitas? Sí. Esto que vamos a meter en bolsa. Entonces, en cebador metemos harinado, En anzuelos, sí o sí, hay que... Anzuelos tienen que flotar, por eso, pol o goma eva. Bien. Landerita de goma eva o bolitas de pol. Esto pol se usa en digamos, en construcción, en piso, algunas veces tira, después puff, se llena puf con terropol Perfecto, va? para que el, el anzuelo trabaje elevado, Claro, porque la comida tiene que estar abajo y el anzuelo tiene que flotar Pues voy. ¿Qué pasaba A ver, a fotitos, mira. Y pues, lindo, la la la la ¿no? <ING>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 Bueno, sí hay un montón de modelos, de Versa, Col 1911, Veleta 92, la Col Defender, esta que es hermosa, toda metálica, hermosa, bien compacta, exactamente igual a la original, como decía el presidente. Bueno, como siempre decimos, no duden en comunicarse con estos modelos o algunos que o, o, o seguro no tenemos, pero lo podemos conseguir. Así que esperamos una consulta, empiezo todo el país como siempre, nos estamos viendo a la próxima con más adelante.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 al 1551 2113 o 1552 7757. En Berizo, Sebastián Ronin te invita a pescar togas en los malecones de Berizo. Salidas diarias desde Marina del Sur. Comunicate al teléfono 2214 19 44 49 en Facebook Seba Ronin.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 Y bueno, tomamos la decisión sobre la marcha sábado a las sí. 2 de la mañana, sí. a 3 horas del concurso, de revisar auto por auto. ¿Mira? E, y conservadora por conservadora. Los fiscales, la verdad que tuvimos una repercusión bárbara. Buenísimo. Muy contenta la gente de que hagamos eso. Teníamos ¿Tabes? miedo. Claro. ¿Viste? Porque por ahí hay gente que no le gusta que vuelen ni de las cosas. Yo estoy seguro que era un porteño. Iba a decir, esto, ¿eh? estoy seguro que era un porteño que había he hecho No, no, no, no. Igual ya lo teníamos identificado ¿Tabes? todo. ¿Tabes? Eh,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 con los mejores servicios. Comunicate al WhatsApp 3546 401779 o al teléfono 03546 46 34 39 en Instagram Aitue Posada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 la señal que está arrancando el concurso o qué no ah sí sí, sí. está arrancando, el ya, común, estamos arrancando. Se dirá, listo, ya estamos arrancando listo me corro a ver cómo arranca los pies de la barría vamos al agua pato pato que ve. vamos pues. a buscar el medio a ver de Saladillo de Saladillo también sí. bueno acá hay compañeros también de Saladillo si sí, compañero, están el, están el amigo están marcando ¿Viste? roncha acá en el... <risa> muy bien, muy bien con... ¿Qué pasta? Usateca, nada, pasta pasta felicitaciones vemos gracias que en el podio, seguro, seguro bueno. en el podio mira bueno, seguro, muchas suerte acá están acá